Una vez, ahora dije que, que, que no salían, que qué fue que porque salió. <ríe> Yo no salí, dice uno. <ríe> Esto es así, Villalona. Estamos activos, señores. Esto sonaba antes, sonaba mucho antes. Lo que eran la, la, las bebidas adulteradas. Clerén y bebidas adulteradas en RD. Antes usaba mucho eso, ya están volviendo a engañar a las personas. Eh, en la República Dominicana volvió de nuevo el clerén, y la porque la gente piensa que dame el más clerén. Ellos, ellos hay muchas bebidas, o sea, que se ligan, se mezclan. Se reportaron este martes cuatro muertes adicionales por la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas, lo que aumenta el total de fallecidos, al menos 22 personas. Las defunciones se registraron en el municipio de Bonao, dos provincia Monseñor Noel, en Puerto Plata, una en la provincia del mismo nombre y en el Distrito Nacional, 1 Antes, ante las muertes, intoxicaciones por metanol, metanol, que eso corre para sola. Ayer lunes, el ministro de Salud Pública actualizó la alerta epidemiológica. Por lo que pidió a la población abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas de producción clandestina, como cleren, triculí, tapafloja y Ta ¿Cómo es? Otafía, señores, mira, esto, esto es increíble. De su lado, la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, Pedezca junto a otro organismo, una gubernamentales anunció este miércoles la persecución de fabricantes y distribuciones de bebidas alcohólicas adulteradas en todo el país salud pública pidió este martes la población evitar las bebidas de fabricación clandestina entre ellas la denominada Mondella, que no ha llegado a eso todavía una mezcla de alcohol adulterado y frutas muy popular en algunos sectores del país la cartera de salud hizo advertencia un día después de reportar 11 muertes durante el fin de semana a causa del consumo de clerén adulterado con metanol. El representante de la bebida Monday en el sector Los Frailes de Santo Domingo, este acudió a un programa transmitido por las redes sociales para defender ese producto y aseguró que es posible que hayan tratado de hacerle un daño a La marca. Eh, eso es Mondé, eso, eso no ha llegado aquí todavía. Sí, pero. ¡Ey! ¡Ey! No. Si vas a tirar esos ganchos, tienes que coger el micrófono. Que tú viniste con esa bomba caliente en la mano. Señores, mire. Yo quiero Cuando usted vaya a ingerir algo, es bueno que usted sepa. O usted lo compra un licor estorio reconocido porque usted sabe que le da un patatú. Usted tiene su factura que fue de ahí. Esto triqui, es triqui, de que los papi no te vayan. Atención, Jairo y Chulón. <risa> La jarita que le gusta. Que le gusta de que un papi no te vaya. De que, que con alcohol. Y jugo suidis. Y esto, de que las te aquí. Que se yo qué. Que con una licuadora. Hielo. Tienen que cuidarse porque usted sabe que el que ingiere esa bebida no está bien alimentado. O Entonces, sea, cuando ese metanol que es para pasola, así, así en ese estómago y no lo aguanta. Hasta ciego deja la gente eso. Es decir, que en este país ya los indios se acabaron, pienso yo. Ahora los indios lo cambian por bruto. Esto es increíble. Claro, 11 muertes por una bebida. Y está como que no ha pasado nada. Por los ciclos son más grandes y dejan menos muertos. ¿Eh? Ahora ahora quieren ellos beber monday fácilmente. ¿eh? En esos kililines que se arman en, en Santo Domingo, en esos barrios. Quieren meter esa bebida. Ay, aquí hay tigres que se beben un romo en fracción de segundos. Y no le hacen nada. Entonces quieren probar más. Que prueben eso para que... 11 en dos días, que es el fin de semana. Ni el COVID. Pero ni el COVID ha dado esos ramazos tan fuertes. ¿eh? Que el Clerén. Cuando usted, el fabricante del Clerén... Adivine quién, ustedes son... Los que beben eso, usan más, son nuestros hermanos, los nacionales haitianos. Estoy No, pues ya lo ya me un aquí porque. Óyeme. Manchete, sobe, y esa bebida, no, no. el caballero. No, no. El caballero que está detenido por eso, que es de, de Bonao, no sé, era un proveedor, porque de la capital. De la capital era que se lo llevaban y lo pedía, y como se estaba vendiendo mucho, y le ganaba 50 rayas, que nadie le gana muy, ni lo pincho con un pan, le ganan otros 50 pesos. ¿Eh? Sí, porque es inocente ese muchacho, porque cualquiera, un ejemplo, nosotros somos negociantes, que llegue algo, ah, no, mira, y el que tenga su dinerito, vamos a ponerte freeze en la esquina con esta vuelta. Usted está buscándose su peso. Pero eso Ustedes no, porque aquí aquí no vemos mucho aquí bruto llega, ¿no? Todo, sí, pero aquí hay unos cuantos, no son todos brutos. ¿Sabe que aquí no pueden venir? Con él. Murió uno, le queman el país. Es privona, beber, beber, beber, claro, digo, eso, eso es como frozen, ¿verdad, pero claro. Eso es como un frozen que le echan entonces parece que le echan. Eso en Nueva York se llama... Ok. Daiki. En Santiago le dicen daiki. No. Sí, porque hay algo aquí... Aquí uno da, daikiri que lo que lo, daikirique, lo daikirique. Sí, como lo frío. Que Qué de va de fruta, ¿verdad? Lo pone locrio, Lo pone Yo me Yo no porque yo Yo no, yo con una yo con una pequeña no, yo con una pequeña estoy que estoy queriendo no, a eh. todo el mundo y llamando a todo el mundo. Con pequeña y media estoy yo llamando a todo el mundo. Ay, dando gritos. Que, que te amo. Que el perro me bloqueó. <risa> ay, que esto es lo otro. Pero debemos tomar conciencia. Usted no tiene necesidad de andar de loco viejo bebiéndose todo lo que le aparezca. Uy. Tiene que haber un control. Salud pública también. Porque mira, salud pública tiene que llevar un control de muchas cosas aquí. Porque un ministerio, uh -huh. es un ministerio de salud pública. Usted tiene que designar. Hay muchas personas que no trabajan. No, claro. Póngalo a trabajar, a designar. Usted ve un grupo de personas, fulano, negocio por negocio. Eh, pro consumidor también, negocio por negocio. En San Francisco hay 10 negocios. Vamos a hacerle un chequeo de la bebida. Son originales. No hay control de precio Atención, Luisito, mi amigo el presidente. Poco, Luis Abinader. Oh, y no hay, no hay un control de precios. Y eso que yo, yo no me vuelvo loco porque no calculo. Yo, eh, dame, claro. Si yo saco cálculo y me faltan 100, sabe que uno está atrás del último ahora mismo? Y a mí hay que picarme ahí mismo. Entonces, es una combinación, control de precios con salud pública, todo eso, el COBA, tiene como que unirse. Entonces ponerle quincenar, hacer una revisión. ¿Cómo tú estás vendiendo esto? ¿A tanto? ¿Cómo te sale? ¿A tanto? ¿Qué está hecho? Sí. Entonces, ¿de qué está hecho esto? Déjame ver la tapa. Porque el que falsifique esos romos, esos wiki caros, que ahora están peor que, que, que esos romos baratos, uh -huh. usted ve que los sellan y los sellan como de fábrica, ¿eh? Eso es lo único que ellos están haciendo. Es decir, que nosotros estamos huérfanos en, en, en ese entonces. Está bien que la gente no le da mucho... Aquí te meten un trago a dos y medio. Tranquilo. Acá hay discoteca. Acá hay discoteca. Que una pequeña te va de dos y medio. Y 200 es cara. Y, y a dos y medio. Entonces eso debe controlarse. Está bien que hay mucho gasto, pero usted debe llevar un compás. Porque usted no le pierde. Todo el que tiene esos negocios, que tiene mucho dinero, sabe que no le pide a, a esos productos. Pero usted no puede abusar tanto. Entonces, aparte de abusar en el precio, viene y le mete esos eso blue que cuentan 20 mil. ¿Tú entiendes? Viene esos wiki que tú vienes con la velita. ¡Ah! ¡Se prendió! 25 mil y te lo den falsificado, que ese dolor de estómago el otro día no lo aguanta tú. ¿Eh? Entonces es un problema es que debe ser atendido. 25 mil pesos. Entonces que el dolor de cabeza el otro día tú no lo aguantes. Loco, dime tú esta cabeza yo tengo que me duela. ¿Es doble dolor? 25 mil, el que se bebe un blu tiene que beber otro. Son 50 el que pidió un blu tiene que beber. El perro a veces vuelve loco, que hay que amarrarlo. El que pide un brew, el trombo, el trombo, el trombo, el trombo. No, porque usted no puede ligar a eso. No, eso es para saborearlo. 50 mil pesos. es dolor de estómago igualito. Eh, eh, tenemos ese tema porque más no es el cleren. A, a, a veces el gol que usted lo está, parece un melado dulce. Y con el metanol bollando. Y, y la basurita abajo. Ahí me en un tibio, en una mm. No, hasta un pueco te me metes Yo me pongo a brechar los panamíes cuando vienen a Estados Unidos. Vamos a la pausa. Y retornamos con lo que es Loso Sobroso.